Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video, te pido un solo favor, si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, dale like al video si te gusta el video, si te gusta este contenido y querés apoyarme, es la mejor manera de hacerlo. Compartilo, compartilo con tus amigos, con las personas que vos creas que le puede llegar a interesar este contenido. Yo te estoy dando todos los días un video corto para que vos entre enero de este 2022 y diciembre de este 2022 puedas interpretar, una carta natal todo en vídeos cortos estudiando todos los días unos minutitos bueno vamos hoy a qué pasa con este eje 39 qué pasa si el, la casa 3 está en acuario y el sol está en acuario dentro de la casa 3 y qué pasa cuando la casa 9 está en acuario y el sol está en acuario dentro de la casa 9. Empezamos entonces con el sol en, eh, en casa 3, ya lo sabés, comunicador, burócrata, desperjuiciado. La casa 3 en acuario, humanista, ilustrado, emancipado. El sol en acuario, amistoso, simpático, humanitario. Crítico, insatisfecho, individualista ¿Qué podemos decir de esta persona? Bueno, podría ser que estemos ante una persona que sabe comunicar de una manera amistosa y simpática Ven que usé la palabra comunicar de comunicador, solo en casa 3 La... Eh, el, lo amistoso y lo simpático que está en, eh, en casa 3 en acuario y el sol en acuario. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando está esta eh, casa 3, eh, casa 9 perdón, en acuario y está el sol en acuario. Y entonces ahí estamos ante eh, Sol en Casa 9, aventurero filosófico dogmático. Casa 9 en Acuario, humanitarios, democráticos, inusuales. Sol en Acuario, amistoso, simpático, humanitario, crítico, insatisfecho, individualista. Por lo que podemos decir, que si la persona tiene esta configuración astral, podríamos estar ante una persona humanitaria que hace de la amistad un dogma. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana eh, cerrando este ciclo del de sol en el eje 3.9 para pasado mañana abrir el ciclo del sol en el eje 4.10. ¿Nos encontramos? Claro que sí. Chao, hasta mañana.